Las funciones recursivas son un tema un poco complejo. Todo comienza aquí. Esta es una función que calcula el factorial de un número. La multiplicación de todos los números enteros positivos desde 1. La verdad es que se puede notar a simple vista cómo funciona y cómo logra arrojar el número correcto. Es muy sencillo, pero esto no es recursión. Esto sí lo es. Notamos algo raro. Tenemos dos funciones. Bueno, es una función y está llamando a esta función, que es ella misma, dentro de sí. ¿Cómo es posible que esto realmente arroje un resultado idéntico? A diferencia de los bucles, donde se recorre desde un inicio hasta un límite, mientras sea verdadera la condición, la recursión tiene otra forma para contar y parar. Vamos a averiguar qué sucede dentro de esta función. Primero vemos lo típico. Un parámetro de números, luego una condición. Si n es igual a 1, esto no es igual a 1. Entonces pasamos al otro bloque de condición. Retorna el mismo número por la función con el mismo número, pero menos 1. Por lo tanto, retornará 5 multiplicado por la función factorial de 5 menos 1. Es aquí donde llegamos a la función nuevamente, así que 4 no es 1. Por lo tanto, retorna de nuevo 4 multiplicado por la función factorial de 3. Volvamos al principio. Entonces es 5 multiplicado por 4 multiplicado por la función factorial de 3. Ahora que tenemos la función factorial de 3, hacemos el mismo proceso. 3 no es 1, entonces te vuelve 3 multiplicado por la función factorial de 2. La función factorial de 2 devuelve 2 multiplicado por la función factorial de 1. Y finalmente, este es el punto donde tenemos el momento especial. Porque sí, el número ahora es igual a 1, entonces retorna 1. No más funciones, por lo tanto, no más procesos. Volvemos al principio, y creo que puedes notar que esto justamente es el factorial de 5. Así es como llegamos al resultado de una forma algo compleja. Las funciones recursivas, además de llamarse a sí mismas, tienen dos características especiales, para que sean útiles y tengan un funcionamiento similar al de los bucles. Primero, este número menos uno. Es lo que nos permite conservar un pequeño contador de procesos. En los bucles esto es posible porque aumentamos o disminuimos algo, con lo que podemos llevar la cuenta. En las funciones recursivas, este proceso es producido dentro de los parámetros, ¿Por qué? si te fijas, lo único que da una función, dentro de otra, dentro de otra, son los parámetros. Es el único rastro que se puede pasar de función a función, y es donde llevamos la noción de en qué parte vamos. Y segundo, este retorno 1. Toda función recursiva mantiene un final, porque si no crecería hasta que se acabe la memoria de la computadora. En los bucles teníamos límites muy claros, Deja de cumplirse la condición, deja de realizarse el bucle. En las funciones recursivas, nuestro límite está en una condición que, finalmente, no retorna otra función que no sea la misma. En cierto aspecto, esta pequeña parte de la función es más importante, porque mientras el proceso vuelva a repetirse una y otra vez, llamándose a sí mismo y usando los parámetros, nuestro límite se encontrará aquí. Y estas son las funciones recursivas. pero puedes suponer ya que la recursión tiene que ver con una técnica en ciencias de la computación para resolver problemas y donde una cosa parece estar dentro de otra y dentro de otra. Muchas gracias por ver.